Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este martes de charla y especialmente hoy vamos a tratar de, de un tema eh, sobre el coraje eh, y el coraje de una forma un poquito más distinta de, de la coraje que estamos acostumbrados, por ejemplo, el coraje relacionado a un aspecto físico como tener confianza en mis capacidades físicas para poder dar un gran salto como está ilustrado en esta imagen. Tampoco es un coraje que se basa en cosas que tengo, eh, tal vez posesiones o dinero o algunas facilidades o mismo una posición o un, un rol o un cargo que a veces me facilitan a avanzar, a dar un paso adelante en situaciones adversas. En este caso no sería ningún de estos tipos de coraje. Vamos a profundizar hoy en el coraje espiritual. <risa> eh, va a ser más como una vivencia, un momento de poder entrar en contacto con uno mismo, dar este espacio, este tiempo para mirar hacia adentro. Entonces, les invito a esta jornada juntos entonces para empezar eh, quisiera eh, preguntarles qué es el coraje para usted pueden responder en sus en sus mentes o si quieren pueden eh, tener un papel un lapicero para poder escribir o dibujar para poder expresarse porque vamos eh, Avanzar en esta jornada de esta manera, hoy, en esta propuesta. Si quieren también pueden escribir en el chat, en los comentarios de Facebook, como quieran expresarse. Pero la idea es poder hacer este ejercicio interior. Entonces, ¿qué sería el coraje para ustedes? ¿Y en qué momentos de tu vida sentiste que pudiste actuar con este coraje? Puede mirar hacia atrás y dejar que esta situación venga a la mente. Esta situación en que pudiste avanzar con coraje. Y luego puede eh, responder también. ¿Cómo fue que tú te sentiste en este momento? cuando pudiste actuar de esta forma? Ok. Entonces... Esto sería el inicio para poder ir calentando el tema. Porque el significado de coraje es amplio, pero el sentido de la palabra tiene una raíz, que es el cor o el kun, como el significado de la palabra corazón dentro de la, para de la palabra del coraje. En este sentido, eh, quiere decir que aquel que tiene coraje es aquel que tiene una fuerza o aquel que se esfuerza desde el corazón. Entonces el corazón, el moverse con el corazón, el ser, el actuar con el corazón tiene que ver con el coraje. ¿Y qué podemos eh, profundizar en esta relación? Porque el corazón es algo que está en el centro del ser, es el núcleo, es lo que hay más de verdadero y profundo en el ser. Y el coraje es una virtud también que, que viene desde adentro, viene desde este espacio. Entonces es de, de este espacio adentro de nosotros, de nuestra esencia más verdadera y profunda, es que sacamos esta fuerza para actuar, para expresarnos, para movernos a una dirección, a una dirección que nos manda la conciencia. Es una dirección que nos lleva en, en el sentido de la verdad, en el sentido, eh, en la dirección de aquello que dice mi corazón, mi conciencia y la verdad del propio ser. Y a partir de esa fuerza que me mueve, Puedo afrontar los obstáculos, las dificultades, porque yo siento confianza en el propio ser. Porque identifico dentro de mí esta capacidad de generar tal fuerza que va en dirección a la verdad. Entonces, no es una fuerza que depende de cosas externas. Es algo que depende de mi propia capacidad, de la capacidad que yo puedo encontrar en mí mismo, en el propio ser. Pero hablando en eso, tengo que también tener un profundo contacto con el ser. Necesito conocerme muy bien para poder experimentar esa confianza en mí mismo, poder eh, sentir esta estabilidad, eh, sentirme segura conmigo mismo, sentirme confiante de que voy a poder avanzar independiente de las circunstancias. Para eso, tengo que responder esta pregunta, que es la pregunta más <risas> principal y clave para todo. Porque dependiendo de esta pregunta, eh, puedo, puedo cambiar la percepción que tengo de mí mismo y la percepción que tengo de la realidad que está a mi alrededor. Entonces el primer paso de coraje es ser verdadero y honesto conmigo mismo para poder responder a esta pregunta de quién soy y poder ir más allá de los roles, de las etiquetas, de los rótulos el más allá de una identidad superficial relacionado con cosas externas, relacionado con lo que hago, lo que tengo. Entonces, poder realmente abrir mi corazón y entrar en contacto con lo que hay de más profundo en mí. Y en base de eso poder percibir a mí mismo de esta otra manera, una manera más auténtica, independiente de las influencias que recibo desde afuera, independiente de mis propias barreras que a veces genera una resistencia de ver realmente, eh, más allá de lo que es superficial o a veces corriente, lo que es del día a día, automático que estamos acostumbrados. Y además de eso, poder entrar en contacto, reconocer, pero también sentir este ser. sentirme ¿Cómo puedo sentirme a mí mismo? Eh, soltando todas estas máscaras, todas estas etiquetas, todo esto que en realidad no representa mi esencia. En realidad es algo que yo absorbo o yo recojo desde afuera. Y es algo que va siempre a cambiar. Y entonces, tengo que de cierta manera observar que eso existe, pero que no soy yo. Porque lo que realmente soy yo es algo que es estable, que me da fuerza y que me da seguridad. No puedo depender de cosas que van siempre a cambiar, porque nunca me voy a sentir estable o segura en mí mismo. Entonces, poder ir, ir más allá de todo eso, abrir el corazón y mirar en el espejo de mi corazón y hacer esta pregunta, ¿Quién soy yo? Pueden tomar un tempito para poder realmente Reconocer, percibir y sentirse libre de cualquier influencia, de cualquier existencia, de cualquier barrera. Abro mi corazón y siento. ¿Quién soy yo? Y al abrir el corazón, también les invito a mirar lo que hay adentro. Entonces, vamos a entrar en contacto con este ser. Primero, soltando cualquier imagen que tengo de mí, a veces una imagen basada en una identidad que yo creo, una identidad basada en alguna influencia o alguna expectativa, lo suelto. Entro en contacto con el ser espiritual, el ser verdadero, que es constante, eterno, que es un ser de luz. Es como poder soltar todo lo que no hace parte de mí. Es poder realmente... Sentirme desnudo, incluso de mi propio cuerpo. Así ya no me siento más pesado. Empiezo a sentirme realmente un ser de luz. Libre y liviano. Y así como este ser de luz que soy, Puedo irradiar esa luz a todos los rincones de mi corazón y voy a permitir que esa luz lleve claridad a mi corazón para que yo pueda ver realmente lo que hay adentro. Voy a dar un paso a más de coraje y voy a mirar honestamente qué es que hay en mi corazón. Entonces, tal vez lo que veo adentro pueden ser algunas heridas, tal vez puede ser algunas cosas que se quedaron del pasado empaquetadas, o cosas preestablecidas o creencias antiguas que de cierta manera me han congelado en el pasado. Tal vez yo pueda darme cuenta de lo que es que me influye, lo que es que me hace crear una imagen falsa de mí mismo. Tal vez he creado esta imagen por cuenta de alguna expectativa. Observo también si hay críticas de los demás o de mí misma hacia mí. Si hay juzgamientos. Puedo reconocer, observar. Y dejar ir, si fue posible. Tal vez yo esté viendo algo muy pesado en mi corazón. O algo muy negativo. O mismo una debilidad. ¿Será que estoy luchando con mis debilidades en vez de aceptarlas? ¿Será que hay algo en mi corazón que me cause un sentimiento de disgusto o de rechazo? ¿Será que estoy resistiendo y batallando con ellos? Con honestidad apenas reconozco lo que hay. O tal vez... Si en algún momento yo he actuado por influencia de alguna debilidad, ¿será que puedo reconocer y comprender y entonces perdonarme a mí mismo por haber actuado así? Tal vez generado algún tipo de sufrimiento a mí misma o a otra persona. ¿Será que puedo reconocer y perdonarme? O entonces, tal vez, yo encuentre algo muy bello en mi corazón. Algo natural, algo que me genera un estado de frescura, de confort de seguridad, ¿sería yo capaz de ver también todo lo que hay de único y especial en mí mismo? ¿Puedo realmente ver mis fortalezas? ¿Soy mismo capaz de reconocer mi propio valor Al abrir mi corazón, soy capaz de sentirme satisfecho, satisfecha conmigo mismo. Bien, luego de hacer este recorrido, con mucha valentía poder abrir el corazón y poder realmente Ver lo que hay adentro, reconocer, aceptar, perdonar, valorar. Entonces, tal vez, de una manera general, puede ser que nuestro corazón esté así, todo desordenado, con tantas cosas adentro, como si fuera una sala llena de chunches, llena de basura, llena de cosas que ya no me sirven, mezcladas con las cosas que sí me sirven, que me dan vida, que me traen más alegría, como que todo estuviera mezclado ahí adentro. Tal vez fue así que se sintieron. que fue que descubrieron que hay en sus corazones? Si tal vez fue una mezcla de todo eso, y que se encuentra de cierta manera desordenado, ¿cómo sienten ustedes o qué es que ustedes sienten que fue que causó ese desorden ahí adentro? ¿Será que fue algún tipo de tormenta que ha agitado tanto nuestro corazón que lo ha puesto de pernas de arriba? que lo ha dejado así, como si tuviera pasado un huracán. ¿Qué fue? ¿Qué es que puede haber causado esa situación adentro de mí mismo? Y dentro de un espacio así, sucio, desordenado, ¿cómo es que uno se siente? Tal vez no se sienta bien, se sienta confundido, perdido, o desconfiado, insatisfecho, que algo va mal, ¿verdad? Que en un espacio así uno realmente no puede encontrar lo que busca. si Todo lo que necesito está dentro de mí, pero todo lo que está dentro de mí está así, desordenado, sucio, no va a ser más difícil realmente poder encontrar lo que busco, poder ver con claridad. Eh, las cosas que tiene valor. Las cosas que van a ayudarme a dar un paso adelante. Entonces, el siguiente paso de coraje sería ordenar y empezar a limpiar todo eso. Entonces, es primero poder abrir el corazón y mirar honestamente lo que hay adentro. Reconocer, aceptar perdonar, valorar y luego todo aquello que ya no me sirve más y que muchas veces yo permito que esté ahí a veces por descuido a veces por no darme cuenta pero que genera un peso y que esconde mi propio valor ahí atrás cuando busco en mí un valor, mi propio valor y no lo encuentro es porque está escondido tenemos que empezar a ordenar Sacar lo que no me sirve y limpiar lo que cubre el valor que está ahí adentro. Entonces, es eh, con esta motivación, eh, poder eh, usar eh, el motor de mi corazón, esta voluntad de querer descubrir la verdad que está ahí por detrás, de tanta desorden y tanta eh, basura y suciedad que hay ahí adentro. Empezar a hacer esta limpieza. A veces puede que, que, que sea un trabajo eh, que tarde un poco, que, que necesite más atención, más tiempo, más cuidado. Pero es, es un esfuerzo que va a traer beneficio para mí mismo y va a traer beneficio para todos los demás con los cuales yo interactúo. Porque este tipo de esfuerzo es un esfuerzo espiritual, es un esfuerzo incógnito. Yo estoy haciendo adentro, incógnitamente, pero al mismo tiempo que yo hago eso, permito realmente eh, quitar todo lo que no necesito, poder conectarme con lo que es real en mí y poder expresarme de forma auténtica. Y esta forma auténtica siempre me va a permitir sentirme satisfecho conmigo mismo. Voy a poder aportar a todos aquello que hay dentro de mí, que es este contentamiento de poder reconocer quién realmente soy y aceptarme como soy. Y el resultado de esta limpieza ¡guau! <risas> es tener claridad. Y tener claridad es realmente esta sensación de que después que termina la tormenta, sale el sol con sus rayos de luz por detrás del nube. Porque la claridad, como está en, en, en la definición, es algo que, que, que se mantiene limpio, que está manifiesto. Yo puedo verlo, está claro. Eh, y a mí me gustó mucho esta frase de que hace referencia al efecto que produce la luz cuando ilumina un espacio. Es poder llenar el corazón de luz para traer esta claridad que necesito para reconocer el propio ser. Pero ¿qué luz es esa? Es de luz del alma y es de luz del alma suprema. Cuando yo permito abrir el corazón, poder llenar cada rinconcito de mi corazón con esa luz, voy a poder de una forma muy segura en este espacio sagrado dar tiempo, chance, energía y amor para poder hacer este trabajo interno de limpieza, de sanación y de poder volver a entrar en contacto con esto que está más profundo, que por algún motivo quedó encubierto con cosas del pasado, con cosas que ya no me sirven más, con cosas que yo permití que entrara desde afuera y que se mezcló. Entonces hago este trabajo, permito que la luz del alma y la luz del alma suprema vuelva a llenar este espacio. Y cuando yo tengo la claridad de quién realmente soy, yo sé para dónde ir y yo sé lo que tengo que hacer. Porque voy a, a expresarme de acuerdo con lo que soy. Todo lo que yo voy a hacer en esta conciencia me va a traer beneficio, me va a traer contentamiento y satisfacción. Y, consecuentemente, al actuar de esta forma, voy a traer también beneficio a todos mis relaciones, mis interacciones, con tener mucho más caridad, con ser más armoniosas. Entonces, de este cambio que yo hago en mí, puedo llevar a los demás. Pero necesito hacer este trabajo, necesito tener esta claridad para poder saber en qué dirección seguir. Cuando tengo esta claridad, ya no necesito coraje, el coraje es... es es algo natural, las personas de afuera pueden ver el coraje en mí, pero yo internamente apenas voy a sentir que estoy haciendo lo que tengo que hacer, lo que siento que es verdadero y lo que siento que es coherente con el propio ser. Entonces podemos eh, finalizar con un pequeño ejercicio de poder llevar esa luz del alma y del alma suprema a nuestros corazones. Entonces ya podemos abrir los corazones de una forma honesta y verdadera. Podemos mirar todo lo que hay adentro. Podemos reconocer todo lo que ya no nos sirve. Todo lo que es del pasado, todas las influencias que me separan de mi propia esencia. Pero también pude reconocer mis fortalezas, lo que hay de más bello, lo que realmente me hace sentir estable, fuerte y seguro. Segura. Me voy a permitir que la luz del alma siga llenando todos los espacios de mi corazón Y me siento cada vez más viviano, viviana y libre de todo aquello que me atrapa a lo que es falso. Me siento tan libre y liviano, liviana. Tan sincera, verdadera y honesta. que eso me hace acercarme del alma suprema de mi padre espiritual de Dios que también es un ser de luz como yo y permito que su luz suprema entre mi corazón y mi corazón honesto, verdadero para que él pueda sanar cualquier tipo de herida pueda remover Cualquier tipo de polvo, de suciedad que todavía está y que me hace difícil removerla solo sol. Experimento amor incondicional a través de su luz. Siento que la luz de Dios se une a luz del alma, del ser. Y con esa unión es como si yo pudiera sentir como Dios mira a mí. Y puedo ver a mí mismo a través de la mirada de Dios. Dios me ve como un ser único. Especial. Como su hijo, su hija. Tan querido y que ahora está tan cerca con mi corazón honesto y verdadero siempre voy a poder conectarme y mantener esta relación de amor puro con el alma suprema, la fuente de todo lo que yo, el alma, necesita y el único ser que me hace recordar quien realmente soy y que me devuelve a mí la fortaleza, Y mi propia autosoberanía. Y tomamos una respiración profunda. Y regresamos a la aquí y ahora. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña jornada. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches, buenas tardes y que estén muy bien.